el leak más grande. Hoy día estuvimos, estuvimos analizando algunos datos en la mañana temprano y, y es muchísimo más grande que Panama Papers, incluso que todos los leaks anteriores. Eh, así que es una semana interesante para conversar de estos temas eh, en un momento donde también en nuestro, en nuestro continente el, eh, el periodismo de investigación, ahí no solamente en nuestro continente, siempre ha estado en amenaza. ahí y los riesgos los vivimos directamente, los vieron ustedes directamente, y es bueno de conversarlos y de, eh, poder analizarlos en mayor profundidad. Agradecer al equipo de Sankus, que ahí está Svenja Venikey y también Tania Tavilo, que son quienes han hecho posible este seminario. Esta es una iniciativa que cuenta con el apoyo financiero de la Comisión Europea eh, y de Transparencia Internacional. Y contarles... Eh, que nosotros como Transparencia Internacional hace algunos años eh, somos parte del Consorcio Global Anticorrupción con una serie de organizaciones de periodismo de investigación y hemos estado colaborando con periodistas de investigación alrededor del mundo. Y específicamente nosotros en Chile Transparente ya hace unos cuatro o cinco años hemos empezado desde la apertura de nuestro ALAC a poder colaborar directamente con periodistas de investigación aquí a nivel, a nivel local. Eh, lo que hace eh, muy importante este seminario del día de hoy. Bueno, aquí los hemos invitado y también saludar a todos los que veo, a todos los amigos de estilo transparente que veo, que veo en línea. Los invitamos a conversar, a debatir, a contar experiencias, a, a ver qué está ocurriendo en otras partes del mundo respecto a eh, esta materia. Vamos a contar hoy día con un, unas presentaciones y luego un panel de conversación donde tendremos cuatro eh, importantes panelistas eh, muy vinculados en, en los temas, no solamente a nivel chileno, sino a nivel latinoamericano. Voy a partir presentando a Nathan Jacquard, eh, que Nathan nos va a hablar hoy día del rol del periodismo de investigación en casos de corrupción y crimen organizado desde, desde Colombia. Nathan, además, es el editor para América Latina de OCCRP, que es Organized Crime and Corruption Reporting Project. Eh, y ha sido también eh, una persona con la que en los últimos años hemos podido trabajar desde, desde Chile Transparente. También nos acompaña hoy día Mónica Oyuela, que es la directora de comunicaciones de nuestro capítulo en Colombia, Transparencia por Colombia, eh, y que nos va a hablar de cómo colaborar eh, entre periodismo de investigación y organizaciones de la sociedad civil, y cómo también se hace desde, desde Colombia. Y también nos acompañan dos grandes eh, amigos que tienen un gran defecto, el ser colocolinos, pero bueno, nadie es perfecto, con los cuales hemos trabajado en los últimos años, eh, yo podría decir ya casi semanalmente, tenemos, estamos en algún tema en conjunto, hemos pasado por San Ramón, hemos pasado por ITelecom, y hemos pasado por otros que vendrán, ¿ah? así que tienen que estar muy atentos en eh, las pantallas de Canal 13, eh, y sobre todo los días que hay reportajes de eh, dos grandes del de periodismo de investigación chileno, ¿ah? y, que tienen una trayectoria importante, primero, ustedes lo recordarán en el informe especial, en Canal 7, y hoy día en Canal 13. Y es interesante porque muchas veces el periodismo de investigación de televisión eh, eh, no es tan eh, visible como el periodismo de investigación escrito, así que presenta también a Jaime Pinochet y a Patricio, Núñez, que nos va a hablar del caso específico de corrupción y narcotráfico que pasó en la comuna de San Ramón en el caso de Chile. Los invitamos a todos ustedes, desde las distintas partes que nos están acompañando, desde Honduras, Colombia, Argentina, a poder también hacer sus preguntas para el panel de conversación a través del sistema Q&A o también a través del chat. Bueno, no los quiero aburrir mucho más, eh, sino quiero ya dejar eh, para aquellos que nos van a incentivar hasta esta conversación. Así que Nata, me encantaría partir eh, contigo, bienvenido. Hola, pues sí, muchas gracias por, por la invitación y, y realmente pues eh, el tema, creo que esta semana está más que nunca en, en, en la palestra pública, digamos, por la, la publicación de los Pandora Papers, eh, les voy a presentar, compartir una pequeña presentación, más que todo para acompañar un poco lo que voy diciendo. Eh, um, más que desde Colombia... La, dos segundos. Sí, yo, yo quería compartir un poco la mirada que tenemos desde OCCRP también y obviamente desde Colombia eh, um, y puesto que pues sí soy el, el coordinador para América Latina eh, y, y digamos que estos temas de colaboración y, y de cómo un poco enfrentamos la corrupción y para qué sirve el, el periodismo eh, de investigación eh, a través de algunos ejemplos y eh, pues básicamente, primero contarles un poco de mi organización para la que yo trabajo, eh, um, Organized Crime and Corruption Reporting Project, eh, nace en el 2005 un poco fruto de las coincidencias y, y de las necesidades de, de algunos periodistas que se dieron cuenta que estaban trabajando sobre temas similares eh, con protagonistas, digamos, de corrupción similares, eh, pero cada uno desde su país, y ahí se dieron cuenta que podía ser una oportunidad para empezar a, a tejer, digamos, redes de colaboración. Eh, poco a poco fue creciendo, y hoy en día, pues, es un, una organización eh, asociada con más de 50 centros de, de investigación en diversos países, eh, originalmente más Europa del Este, los Balcanes, poco a poco también hacia Rusia, y hoy en día, digamos, que también tenemos pues presencia en África, en el Medio Oriente, en una parte de Asia del Sur, digamos, India, Pakistán, esa región y eh, obviamente América Latina. Eh, nosotros, pues, trabajamos más que todo de manera transnacional, muy, muy colaborativa y voy a insistir un poco sobre el tema de la colaboración para enfrentar, digamos, eh, lo que los fenómenos de corrupción y de crimen organizado que en general eh, trabajamos. Eh, y usando mucho herramientas de, de, de bases de datos, eh, de buscar, digamos, eh, documentos, tratar realmente de ir a fondo en, en, en unas investigaciones de largo aliento de seis meses, siete meses, un año, eh, incluso más, eh, digamos. Eh, los resultados, digamos, eh, del periodismo de investigación frente a la corrupción, al crimen organizado, eh, en nuestro caso, pues, lo tratamos de medir, aunque no siempre se puede medir, eh, por ejemplo, eh, con 7.300 millones de dólares que han sido recuperados, digamos, a través de denuncias que hemos hecho, eh, acciones civiles, eh, cerca de 360 eh, investigaciones oficiales, más de 500 arrestos o acusaciones o sentencias vinculadas a personas que estamos investigando y denunciando. Eh, obviamente esto es una parte de la historia, también hay una parte a veces más complicada que también tiene mucho que ver con los sistemas de justicia eh, en los países donde pues sabemos muy bien que haya, hay países que por más que uno traiga las pruebas, por más que uno denuncie, no es mucho lo que pasa. Y pues, eh, por ejemplo, hemos trabajado casos en Venezuela donde claramente hemos eh, demostrado que hay una violación a la ley y no pasa nada. Entonces, digamos que ese impacto eh, que podemos buscar eh, a veces, pues, eh, se queda solo en la opinión pública, en la información que logramos eh, sacar, digamos, al aire, pero pues no siempre hay eh, unas consecuencias, digamos, legales, eh, más que todas nuestras regiones, donde pues, hay mucha impunidad y los poderes, pues, eh, son a veces intocables y es muy, muy difícil, digamos, provocar esos cambios eh, sistémicos. Eh, algunas historias que hemos hecho, digamos, últimamente, eh, pues no, no metí Pandora acá porque pues, eh, fue muy reciente. Nosotros lo cubrimos más que todo en Europa del Este, eh, Azerbaiyán, Asia Central, digamos, pero pues hemos trabajado en temas como Pegasus también, que es este programa eh, gubernamental eh, no, eh, comprado por gobiernos eh, desarrollado en Israel, que ha servido para espiar, digamos, periodistas, eh, actores de la sociedad civil y, en el caso de México, por ejemplo, los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa eh, desaparecidos. Hemos trabajado temas de tabaco, eh, eh, contrabando de tabaco chino, por ejemplo. Hemos trabajado este año temas que tienen que ver con el. Eh, la familia del expresidente Mauricio Macri y una red de offshores que tenían en Luxemburgo, en, en, en Liechtenstein. Hemos trabajado temas de migración también eh, y eh, digamos que hoy en día, en general, cuando eh, vemos un poco a lo que nos enfrentamos, eh, yo creo que es cada vez más difícil ver que las redes son solo de un país, por eso digamos que yo quería ampliar un poco la discusión un poco más desde Colombia, pero yo creo que hoy en día eh, los fenómenos de corrupción, de crimen organizado eh, van mucho más allá eh, de, de Colombia, pues puse el, el ejemplo, por ejemplo, de los carteles empresariales, yo trabajé ese tema hace años, antes incluso de estar en OCCRP, yo sé que en Chile, pues es un tema que también tuvo un capítulo pues, bastante interesante. Eh, lo, lo interesante es que en Colombia, digamos que empezó oficialmente esta investigación, que después se logró demostrar que tenía capítulos en Perú, eh, en Ecuador, en Venezuela, también en Chile. Eh, y digamos que hay una estructura eh, de estas multinacionales que son, van mucho más allá de lo que de la capacidad de un Estado, entonces es un, un tipo de problemas que nos podemos, eh, a los que nos podemos enfrentar. Eh, hicimos, por ejemplo, también casos de narcotráfico que en general son crímenes transnacionales, entonces eh, tratamos de hacer un seguimiento el año pasado, por ejemplo, eh, frente a las cuarentenas eh, por el, la COVID-19, cómo se están adaptando Toda, toda la cadena del narcotráfico desde la producción en Colombia hasta la venta eh, en Italia eh, obviamente Odebrecht pues es un caso obviamente de escuela también donde tenemos una multinacional brasilera con presencia y obras y contratos en una multitud de países en América Latina incluso en África eh, que financiaba campañas electorales y también eh, sobornaba eh, funcionarios públicos a cambio de contratos, usando redes de empresas en Islas Vírgenes, en Bahamas, en Hong Kong, en Andorra. Entonces, digamos que vemos y que eh, hoy en día los casos en general siempre nos van a llevar a otro país, eh, a otro continente incluso, eh, y lo vemos pues con, con los Pandora Papers, donde vemos esta multitud de personas, cada país, digamos, tiene su, su, su propio escándalo nacional vinculado a empresas que pues pueden estar eh, en Panamá, eh, eh, propiedades en, en Londres eh, o en Florida, en Estados Unidos estamos viendo muchas empresas también eh, offshore o, digamos, eh, fantasmas, entre comillas, entonces realmente eh, yo creo que el, el denominador común de todos estos temas es eh, nos a qué nos enfrentamos, desde el periodismo de investigación y por supuesto desde la sociedad civil y organizaciones como Transparencia Internacional y sus capítulos, digamos, eh, locales. Nos enfrentamos a redes cada vez más complejas, cada vez más organizadas, cada vez más globalizadas y a unos volúmenes de información cada vez más grandes. Eh, yo creo que hoy en día ya las fronteras nacionales se nos empiezan a quedar muy cortas, eh, tanto para el aparato de justicia, digamos, eh, donde la jurisdicción es que pueda tener una fiscalía o eh, una policía o eh, instituciones de competencia como, como la de los carteles empresariales, pues se quedan cortas y no tienen siempre los instrumentos o se, la, la posibilidad de colaboración se enreda muchas veces en, en, en temas burocráticos eh, lo que le interesa a un fiscal en un país no tiene por qué interesarle a un fiscal en otro país entonces yo creo que eh, la respuesta que, que, que nosotros estamos teniendo desde el periodismo es que necesitamos una red para enfrentar una red. Y, y realmente eh, se trata de construir red. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué quiero hacer una red? ¿Por qué necesito una red? Eh, porque pues, la historia, yo creo que rebasa mi territorio, digamos, tradicional, eh, mi país o lo que yo conozco, mis fuentes, eh, mi, eh, lo que yo cubro normalmente rebasa mi conocimiento y, y muchas veces tenemos que eh, colaborar con gente que no es periodista, que pues son expertos en, en sus áreas, porque justamente son unos temas muy técnicos, como pues por ejemplo los paraísos fiscales, los temas eh, fiscales, los, eh, a veces vamos a tener eh, que trabajar con contadores, por ejemplo, la historia rebasa mis capacidades un poco también eh, qué tan grande es la información, entonces vemos que Pandora Papers, por ejemplo, son 30 mil nombres y obviamente ningún periodista, ninguna redacción tendría la capacidad de eh, poder sacarle el, el jugo y estas filtraciones, digamos, son filtraciones que se van a trabajar por años, porque todavía digamos que son unos porcentajes eh, significativos, pero eh, para llegar a fondo ese este tipo de de, de, de información, pues se necesita mucha gente y, y se necesita eh, tener esa capacidad de enfrentar esto. Y porque mi historia también necesita más impacto, mi denuncia, mi investigación, entonces también ahí vamos a, a buscar esas colaboraciones eh, entre, entre, varios, eh, entre varias redacciones, varios periodistas. Eh, esto pues va desde un intercambio que puede ser intercambiar algunos datos, pedir ayuda con una entrevista, pedir un documento, eh, pedir que le ayuden en algún país con una solicitud de información pública, por ejemplo. Eh, pero pues también hacemos unas investigaciones como eh, los de Pandora, que se trabajó casi que desde hace más de por lo menos un año y medio, las primeras puntadas se fueron dando poco a poco se fueron uniendo más medios, digamos, hasta llegar, pues, digamos, a, a este eh, coloso, digamos, de la investigación global, donde son cientos de periodistas, cientos de medios trabajando sobre un mismo tema de manera, digamos, relativamente unida cada uno, pues, con sus, sus temas, digamos, pero eh, con un mismo objetivo, intercambiando la información, compartiendo la información. Eh, pero digamos que, que la, la, la, la colaboración, yo creo que ese es un poco el, el llamado hoy, eh, tiene que rebasar digamos las redacciones, tiene que rebasar eh, la, el diálogo entre periodistas que podamos tener y digamos que, que trabajar cada vez más de la mano de organizaciones de la sociedad civil, hablo desde, desde el periodismo. Eh, obviamente con transparencia tenemos esta estructura que se llama el GAC, que es un nombre un poco bizarro, pero que básicamente es la Alianza Global la Anticorrupción. Eh, entonces, pues nosotros en este momento estamos trabajando pues o hemos trabajado con Colombia, con Chile, con Venezuela, eh, en El Salvador, en Honduras eh, también, digamos que eh, y han sido pues experiencias eh, muy provechosas eh, donde pues eh, ya no es buscar una organización para que es, necesito una fuente para que me hable o que comente tal tema o necesito eh, o la, la organización me necesita para que eh, yo eh, le ayude a comunicar sus informes que es un poco como se ha visto tradicionalmente el diálogo entre, la sociedad, entre organizaciones de la sociedad civil y el periodismo sino algo mucho más orgánico eh, donde vamos a, a, a buscar trabajar juntos en diferentes etapas eh, puede ser eh, compartir información eh, yo les comparto esta base de datos para que la miren y de pronto vean cosas que yo no tengo la capacidad técnica para, para verlo eh, o eh, denuncias que puede recibir una organización y que de pronto eh, le van a compartir a, al periodista, por ejemplo, eh, pero pues eh, también, digamos, además del conocimiento técnico, debatir sobre ciertos temas que están en el aire que de pronto uno u otro no está viendo eh, y, y ese intercambio, ese diálogo, pues siempre es, es muy importante. Eh, pero pues también, ¿cómo hago yo para que mi, in, eh, mi investigación tenga mucho más impacto? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar alianzas para eh, poder publicar de nuestro lado y que, por ejemplo, una organización desarrolle una campaña o acciones legales eh, o que busque un cambio, digamos, más fuerte a través de las herramientas que, que ellos tienen. Eh, entonces, pues realmente eh, mi, mi invitación es a esto, a, a formar red para enfrentar estas redes macro que están pues cada vez más presentes y que son cada vez más complejas, porque creo que no, no hay otra opción realmente hoy en día y, y tenemos que buscar esos diálogos y esos intercambios entre el periodismo de investigación y la sociedad civil. Gracias. Muchísimas gracias, Nathan, y qué importante el mensaje que nos dejas. Eh, lamentablemente el combate contra la corrupción ha sido un combate muy territorializado, de hecho, eh, para no ir más, más allá eh, la cantidad, por ejemplo, de dinero que se devuelve eh, por decomiso a los países donde ese dinero fue efectivamente usurpado es muy poca De acuerdo, en Chile, hace pocos años recién hicimos la primera devolución de 500 mil dólares al Estado hondureño por un caso de corrupción entre Honduras y Chile. Eh, y son contados eh, los casos en que eso ocurre. Y eso pasa porque las instituciones no trabajan en red. Entonces, si nosotros efectivamente desde la sociedad civil, desde el periodismo, trabajamos en red, podemos ser un, un, un, un, un rival, eh, por lo menos que logre eh, asustar y ojalá desestabilizar a este enemigo tan poderoso que es la, eh, la corrupción. Y ahora veamos entonces el otro lado, ¿no? el, el lado desde de, de la sociedad civil, y quiero también a saludar a, desde Colombia a Lucía eh, Oyuela, nuestra, nuestra compañera eh, de Transparencia por Colombia. Eh, Lucía, por favor, adelante. Mónica, perdón. ¿Cómo? Eh, lo, Monica, los nombres Monica. compuestos latinos, Mónica Lucía, sobre todo, Lucía. Cuando me, me, sobre todo para regañarme, Mónica Lucía. <ríe> bueno, no, muchísimas, gracias, muchísimas gracias por esta invitación, eh, Alberto, Svenja, Tania, Chile Transparente, eh, bajo el proyecto Sancus. Y eh, eh, pues vengo a traer una experiencia que hemos estado trabajando fuertemente desde hace dos años, eh, muy a diferencia pues, eh, de nuestros eh, colegas de otros capítulos, eh, que en realidad pues, eh, llevan mucho tiempo eh, haciendo pues, este acercamiento o trabajo conjunto, eh, nosotros en realidad llevamos en acción dos años, como cuatro años, queriendo trabajar o ahondar en el trabajo eh, de apoyo hacia ese periodismo de investigación desde las organizaciones de la sociedad civil. Pero vengo a, a traer una, una reflexión un poco desde. ¿Cómo, ¿Cómo se parte de cero? ¿Cómo se puede hacer para aquellos capítulos que no han tenido este nivel de acercamiento? Eh, pues claro, hay capítulos eh, como el capítulo de México, como el capítulo de Honduras, eh, el, el capítulo también de, de Venezuela y por supuesto eh, el de Chile, eh, que nos llevan años luz, pero ¿cómo comenzar? Es esa pregunta y es algo que también eh, traigo desde haber trabajado con el movimiento eh, de derechos humanos en Colombia con plataformas, cerca de 1.200 organizaciones en Colombia, que siempre querían o estaban intentando acercar de, de, de ese modo que decía un poco Natán, de publique-me, publique-me, publique-me, eh, cuando hay otras formas de eh, relacionamiento importante de ese conocimiento que hemos cultivado. Voy a hablar de tres puntos, eh, por qué es importante eh, iniciando ese periodismo de investigación para la lucha contra la corrupción desde nuestra perspectiva, cuál ha sido esa experiencia puntual en Colombia y esas perspectivas de desarrollo pues a ver quiero iniciar pues contando que el capítulo en Colombia de Transparencia Internacional se llama Transparencia por Colombia nació en el año 1998 eh, para los que no conocen de ese año específico en la historia de Colombia pleno proceso 8000 eh, dineros eh, del narcotráfico que permearon la campaña presidencial un súper escándalo y un gran momento para decir tenemos que hacer algo desde la sociedad civil. Eh, nos hemos concentrado en cinco líneas de acción, gestión pública eh, y pues eh, por 15 años realizamos los índices de, de transparencia de entidades públicas, muy reconocidos eh, y que fue nuestro fuerte todo ese nivel técnico. En sistema político eh, también todo un gran trabajo en financiación política de campañas. Eh, en justicia y sanción también tenemos nuestro centro LAC hace eh, tres años, en empresa y sector privado y control ciudadano, pues donde hemos brindado todas estas herramientas para hacer seguimiento a esos presupuestos públicos. Pero siempre esa llave eh, para todas las líneas de acción ha sido el tema del eh, el acceso a la información pública y la transparencia ha sido pues definitivamente nuestra punta de lanza. Y pues tenemos una alianza a eh, nivel Colombia, una alianza regional frente a estos temas. Pero quiero irme hacia por qué es importante y en qué momento Transparencia por Colombia dice eh, es el periodismo de investigación definitivamente es, es otro gran aliado para, para nuestra lucha común. Eh, definitivamente esa visibilización de hechos han permitido que autoridades y entes de control retomen la información, es que casi siempre sucede así, no necesariamente viene de los entes de control y de las autoridades que hacen las denuncias públicas o que cuentan un avance en un caso, sino son las investigaciones las que lo llevan a una esfera pública donde retoman. Eh, y esta, esto ayuda pues, o que, a que se inicien o se complementen investigaciones. Tenemos una herramienta, la lanzamos en junio del 2018 y los datos que les voy a dar es el dato actualizado eh, de un corte que hacemos, eh, tenemos una herramienta llamada el monitor ciudadano de la corrupción, una especie de observatorio, pero tenemos el informe de radiografía de hechos de corrupción, donde tomamos por un periodo de tiempo todas las notas de prensa escrita. Y con eso reconstruimos en Colombia y en, pues, en todo el mundo. Es muy difícil decir, tomémosle una foto de la corrupción y miremos qué está sucediendo. Entonces lo estamos haciendo a través de estos reportes de prensa escrita y con cada reporte estamos armando todos los hechos para contar grandes hechos. Eh, con este corte de 2020, 2016, 2020, se identificaron... 2024 notas publicadas en 46 medios escritos del país que corresponden a 967 hechos de corrupción. ¿Qué tipo de información sacamos? ¿En qué sector? ¿Cuánto dinero estuvo en juego? ¿Qué tipo de actores? Eh, ¿Cuánto, por ejemplo, tardó la sanción y de qué tipo? Eh, tenemos un promedio, por, eh, por ejemplo, en el último monitor, en el último análisis de cuatro años para que llegue algún tipo de sanción. Eh, y. Lo que indica, al final de cuentas, que hay una buena producción, una producción importante de información con un buen porcentaje producto de la investigación. No solamente el narrar el día a día o lo que sucede con los hechos, sino investigación de hechos de corrupción. Eh, esa es la herramienta que les comentaba. Eh, se encuentra o la pueden ver en www.monitorciudadano.co. En un mes tendremos la nueva versión con nuevos datos, nuevas cifras de esta radiografía, de esta fotografía de la corrupción. Ya con esto y pues entendiendo también eh, eh, los medios y la forma como retratan eh, eh, esta, estos hechos de corrupción, eh, también veíamos cómo para que exista ese periodismo de investigación se requieren elementos adicionales, ¿sí? un conocimiento específico que no necesariamente el periodista lo tiene, pero que requiere de esas otras fuentes o de esos otros conocedores. Eh, se requiere un mayor tiempo de elaboración de la historia, ¿sí?, eh, con todo el trabajo que hay que hacer, todo el chequeo, eh, contar con fuentes fiables y que al mismo tiempo la fuente tenga confianza en los periodistas, es también una confianza de lado y lado, y unos recursos para garantizar la independencia de su labor. Por eso Transparencia se propuso generar una colaboración para fortalecer el periodismo investigativo de corrupción que realiza un importante aporte a las alertas sobre riesgos y hechos de corrupción y dinamiza ese diálogo público. Entonces, ¿de qué forma lo estamos haciendo en este momento? Eh, hemos establecido un trabajo colaborativo para promover ese periodismo de investigación. De un lado, promocionando el uso de las bases de datos públicas. Tenemos un conocimiento, solo el año anterior estuvimos eh, analizando y poniéndole toda la lupa, al igual que los otros capítulos de, de América Latina, que hicimos a, a, desde el inicio de la pandemia, un gran pronunciamiento general, hablando de los riesgos en la contratación pública para atender la emergencia sanitaria por COVID-19, eh, eh, tomamos esta cantidad de contratos y con nueve organizaciones más le pusimos la lupa y comenzamos a hacer este seguimiento. ¿sí? Eh, y en este tipo de acciones nos damos cuenta eh, de cosas tan puntuales como en nuestro sistema de bases de, de datos públicos de contratación, eh, lo, lo llamamos ECO. En este sistema eh, cada contrato tenía una etiqueta diferente, logramos identificar hasta 21 etiquetas diferentes, COVID-19, SARS-CoV-2, COVID, y es lo que hace que el no conocer cómo analizar estos datos lo vuelva difícil de entender, difícil de investigar, difícil de investigar, definitivamente. Entonces, eh, con eh, todo nuestro trabajo y también pues, porque contamos con un ingeniero de datos que nos ha colaborado en todo este análisis, eh, más nuestros eh, eh, eh, profesionales, eh, que tienen conocimientos técnicos sobre las diferentes líneas, desde contratación pública, empleo público eh, y otras normativas que son importantes para hacer este tipo de análisis, eh, pudimos entonces eh, avanzar y otra de las líneas es también el análisis de hechos de corrupción. Cuatro líneas grandes eh, de apoyo, el fortalecer la capacidad investigativa desde nuestra experiencia pero desde la colaboración, lo que mencionaba mucho Natal no es un tema de transparencia, sabe, voy y les enseño, es una actitud eh, de verdad que nunca hemos tenido eh, pero es esto es lo que sabemos esto es lo que ellos saben, tenemos otros aliados que también saben y entre todos colaboramos y entre todos vamos construyendo en este punto eh, nos sucedió también para el tema de, de, de, de, de contratos COVID-19 se nos acercó un colectivo eh, que hace investigación en la costa caribe colombiana y nos decía cómo hicieron ustedes para revisar el tema de insumos, porque un Tapabocas o una caja de tapabocas eh, no costaba lo mismo en enero del 2020 que en mayo del 2020 que en diciembre del 2020. Entonces nosotros no teníamos la respuesta, pero uno de nuestros aliados regionales, Transparencia por Santander, tiene en su dirección a una abogada especialista en contratación pública que además sacó un sistema, una fórmula que le funcionaba a este otro colega. No había problema pues porque eh, cada uno estaba en una región distinta, lo que publicaran pues no iba a entrar, digámoslo así, como en competencia, pero sí la colaboración estaba allí presente. Eh, es el tipo de, de, de, de, de ese fortalecimiento de entender cómo son las bases de datos, de qué forma, eh, en, en el mismo tema, por ejemplo, de contratación pública. A veces decimos que las bases de datos eh, públicas en Colombia, y me imagino que es lo mismo en otros capítulos, están hechas como para que nadie, las, nadie encuentre nada porque son difíciles de, de, de entender en su lógica, o porque tienen eh, tantos, eh, tantas formas de buscar la información para poder tener la información completa. A veces sucede que una persona, en vez de poner el monto, pone el número de su cédula y esto cambia. Entonces, eh, son tantas lecturas que se pueden hacer. O oh, ya descargamos el Excel, nos encontramos ante un Excel, ¿cierto? Eh, y cómo leemos. ¿Sí? Eh, aquí tengo 500 contratos. ¿Cómo lo miro? ¿Qué busco primero? ¿Cómo desecho unos contratos y, y a cuáles les pongo el ojo? ¿Sí? Entonces, es ese tipo de fortalecimiento que llamamos de capacidad investigativa. Eh, Transparencia por Colombia nunca había llegado a, a hacer historias, pero sí conoce muy bien el tema de patrones. Entonces, es cómo aportamos eso que sabemos eh, para pues, eh, el trabajo de nuestros colegas. Segundo punto, acompañamiento puntual en historias, en producción de historias. Eh, no realizamos historias, eh, no tenemos ese conocimiento en nuestro capítulo, pero sí hacemos un acompañamiento. Eh, por ejemplo, necesitamos saber si esto es el número total de contratos que tiene esta persona con este eh, número eh, de cédula ¿sí? de ciudadanía, si esa es la totalidad o no, o eh, quisiera cruzar eh, financiación política de campañas con eh, bases de datos de eh, contratación pública. Entonces son cosas puntuales en las cuales también podemos servir eh, y no necesariamente en el marco de algún proyecto, son investigaciones que ya llevan en curso por otros proyectos. Eh, la promoción del diálogo público para la incidencia, seguimos trabajando en esos temas eh, generales, de acceso a la información pública, cómo se cerraron ahora por pandemia todos esos tiempos y cómo se dificultó eh, este acceso a la información pública. Eh, hay muchos temas de ese diálogo público. Y también promover un enfoque de género, pues porque definitivamente no es lo mismo ser una periodista mujer eh, que un periodista. Otro. Proyectos actuales, eh, tenemos uno eh, que finaliza este año con la OCCRP, con la FLIP y su Liga contra el Silencio, Universidad de los Andes, eh, con Boca y con Colón, eso es con el, eh, con el Reino Unido, eh, como financiador. Eh, y es el fortalecimiento del papel de los medios independientes en América Latina para combatir el crimen organizado y la corrupción. Estamos viviendo mucho de los, de los enfoques que les comentaba en la diapositiva anterior. Eh, tenemos, eh, juntos para la transparencia eh, de, de USAID, tenemos una promoción de una red regional, cuando hablamos de regional, hablamos de lo local, pues tenemos muchos territorios silenciados en Colombia, eh, donde es muy difícil también por temas de orden público, eh, no se puede siquiera mencionar la palabra investigación. Es bastante complicado, eh, pero no significa que desde otros lugares y por eh, información pública no se pueda hacer un análisis donde siempre vamos a requerir de ese eh, periodista eh, o esa periodista local que conoce el contexto y nos ayuda a aterrizar este tipo de información, pero con un enfoque de colaboración. Y eh, ahora en este proyecto de Sancus eh, que está enfocado al fortalecimiento de las redes de rendición de cuentas entre la sociedad civil. Eh, tenemos eh, cómo promover unos esquemas pedagógicos para aprender de los hechos que ya sucedieron para que no vuelvan a ocurrir. Por ejemplo, el caso de Doebrecht. Eh, en Colombia, así como en, en Latinoamérica, tuvimos diferentes noticias alrededor del tema de Debrecht, ¿sí? diferentes no, no fue un solo tema, fueron muchos. Y si tú le preguntas a un colombiano, a una colombiana en este momento, eh, ¿Qué se acuerda del caso de Odebrecht? Te dirán un pedacito de esa historia, porque así mismo funciona pues, el periodismo eh, diario, que lleva la noticia, lleva la novedad, pero pocas veces lo vemos como una gran fo eh, fotografía, lo tomamos y la idea es reconstruir hechos grandes, eh, ya sancionados, donde podamos tomar pues, toda esta información, ver ese fenómeno de gran corrupción, analizarlo y poder entender qué fue lo que pasó para poder saber qué se necesita hacer, que no vuelva a suceder. Eh, y las perspectivas, eh, eh, ya para cerrar, eh, de apoyo, tenemos el desarrollo de herramientas que faciliten el análisis de bases de datos públicas. Hay bases de datos públicas eh, de, de registros individuales o de búsquedas individuales. Es el caso de Cuentas Claras, que es nuestra plataforma donde se hacen públicas eh, todos los temas de financiación de campañas políticas. Eh, y es tan complicado buscar desde esa ventana ciudadana. Eh, entonces, lo que estamos haciendo... Es retomando toda esa información, convirtiéndola en una sola gran base de datos, pero facilitando esa búsqueda. Entonces antes te tocaba descargar eh, campaña por campaña y como eso está pensado como libros de contabilidad, porque es la forma de rendir cuentas técnica, entonces eh, te tocaba descargar Excel por Excel y por cada candidato en cada periodo se puede tener cerca de 10 Excels y no se tiene toda la, la, la información eh, de una vez cruzada, ¿no? entonces lo que vamos a hacer es armar una gran base de datos, no se va a ver, pero a través de un motor de búsqueda tan sencillo como un Power BI, eh, se va a poder, con una palabra clave, llegar a ese dato que necesita el periodista o la periodista, ¿sí? Y que no tengamos el problema eh, que, pues, eh, se tiene, no sé, una hora para buscar un dato, eh, o estamos en un, en un chequeo de datos, y que, pues, se tenga que tardar un. Analizar esta información de esa manera se tardaría fácilmente uno o dos meses, como está eh, actualmente esa plataforma. También pensamos trabajar en la creación de modelos de investigación que faciliten la identificación de patrones que lleven a posibles historias. Eh, eso de tirar la red o lanzar la red desde los datos, se puede pescar, no se puede pescar, pero entonces si tenemos unos modelos y unos patrones de cómo suceden eh, y los podemos describir, los podemos estructurar, va a ser mucho más útil. Eh, ampliar y promover el intercambio entre organizaciones de la sociedad civil aliadas de, eh, también de Transparencia por Colombia no solo, Transparencia por Colombia y esa es pues como la, la finalidad un poco de, de, de, de, de toda esta intervención y es eh, cómo le damos la vuelta y no solamente buscamos que nos publiquen además porque eh, sabemos también todas las limitantes que tenemos con los medios tradicionales ¿sí? eh, sino cómo nuestro conocimiento ayuda a brindar una relación de otro tipo con el periodismo sí, y, y de esta forma nuestro conocimiento eh, no está simplemente llevado a un comunicado, eh, también eh, trabajé en agencias de relaciones públicas y de comunicaciones y sabemos esta, este, estos batallones de personas persiguiendo a los periodistas, pidiendo que por favor publiquen, ese no es el tipo de relación eh, que queremos eh, fomentar, pero sí conocemos muchas organizaciones locales, eh, regionales, de pequeños municipios que tienen muy buen conocimiento y que pueden ser eventualmente fuente, eh, para cuando se necesiten hacer estos acercamientos locales de las investigaciones. Queremos pensar en cómo acompañar de una manera más directa el desarrollo de nuevas historias, producto de investigación, y definitivamente ampliar la red regional de colaboración para la investigación. Eso sería entonces como un poco la, la perspectiva de lo que estamos haciendo en Colombia, queremos contarlo muy bien y eh, eh, definitivamente pues es, es importante iniciar y que siempre ese eh, eh, respeto mutuo eh, por cada una de las labores exista y desde allí pues seguir creando y fortaleciendo este periodismo de investigación que es definitivamente una gran herramienta en la lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias eh, Lucía y muy interesante lo que decías, nos han preguntado bueno pero por qué trabajan con periodistas, qué es lo que ustedes hacen y acá tú, tú muestras muy claramente qué es lo que desde la sociedad civil, civil hacemos. Bueno, entregar nuestros conocimientos especializados, a veces en términos jurídicos, eh, en términos de, de poder entender los procesos de una investigación. Por otra parte, después en el análisis de información, eh, sobre todo en base de datos complejas, y tercero, que creo que también es muy importante y que nos corresponde a los que no somos comunicadores dentro de nuestras organizaciones, que tiene que ver con, de esas historias, sacar lecciones de política pública. Y es por eso, por ejemplo, que en Chile, gracias a Pandora Papers, estamos tan fuertemente retomando eh, este, este debate por tener un registro público de beneficiarios finales, por ejemplo, o el combate que desde Transparencia Internacional llevamos hace mucho tiempo para que eh, desaparezcan las jurisdicciones eh, de paraísos fiscales. Y ahora quisiera dejarlos con un caso concreto, ya hablamos de qué ponía el periodismo, qué ponía eh, la, la sociedad civil, y ahora vamos a ver el resultado de una investigación, eh, y quiero dejar con ustedes a Patricio Núñez y a Jaime Pinochet. Adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por allá en Latinoamérica? Veo que están todos desde Honduras, Nicaragua, Colombia, México, hasta el lados. Eh, ¿tenemos, Tenemos los nombres cambiados acá, nos pusimos al revés, porque Patricio no y yo, Jaime Pinochet, está aquí a mi lado, han cambiado los, los, los nombres. Eh, nosotros trabajamos haciendo reportajes para televisión de, de periodismo de, de, de investigación para Canal 13, con Jaime trabajamos hace ya más de cinco años intentando resolver algo que... que, que que comentaba Mónica, Mónica Lucía, eh, que es clave, ¿para, para qué hacemos un poco esto? ¿Por qué estamos todos metidos tratando de resolver casos de corrupción, tratando de denunciar lo que funciona mal en nuestro país? Y bueno, justamente la importancia y el valor que tiene es que nosotros como periodistas nos han dado una suerte como de investidura de ser eh, perros guardianes de la democracia de alguna manera. Eh, tenemos que estar alerta a esas historias de corrupción, de malos funcionamientos, del aparato público, de, de, de los políticos, incluso eh, de situaciones de narcotráfico en las calles, para obviamente lograr una, una mejor sociedad. En, con Jaime, como les comentaba, hace esos más de cinco años hemos desarrollado nuestras investigaciones de reportajes para, para televisión enfocados básicamente en historias de narcotráfico acá en Chile y también con historias de corrupción política. Y fue así en esa... En esa búsqueda que el 2017 mil han pasado ya cuatro años, eh, el 2017 se nos juntaron esas dos. Se nos juntó una denuncia que guardaba relación con narcotráfico y una denuncia que eh, contaba sobre una historia de un alcalde que tenía contratados narcotraficantes en el municipio. Que yo entiendo que para la realidad local eh, en algunos lugares es bastante común, pero en Chile resultaba bastante inédito. Nosotros nos llegó un dato de un alcalde que tenía contratado a un capo narco, a un líder de un cartel de narcotraficantes en el municipio. Nosotros los primeros que nos preguntamos, bueno, uno se hace mil preguntas en ese mismo momento, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué están haciendo? Y, y sobre todo en San Ramón, que para poner un poco en contexto, es una comuna, una comuna eh, bien humilde, de, de, de recursos bien limitados, en el sector sur de, de la capital de, de Chile, de Santiago. Eh, entonces, además se estaba produciendo en un lugar donde los recursos escasean. Se estaba dando esta suerte de corrupción. No sabíamos si los recursos, de qué manera, eran estatales y públicos, se estaban utilizando. Eh, entonces comenzamos esta investigación primero para saber si el dato de estarían en el municipio era real, si efectivamente el alcalde, que el máximo de la comuna tenía conocimiento de, de esta situación. Fue así como fuimos tirando algunas líneas, pero para ponerlo un poco como calentando motores para, para poner un poco en contexto cómo ha sido esta situación, si quieren los invito a ver un pequeño resumen de ese primer reportaje de investigación que realizamos en la comuna de San Ramón eh, en el programa informe especial de Televisión Nacional de Chile. No sé si allá me pueden ayudar, tirando un play un poquito a ese, a ese teaser para que, para que todos más o menos entendamos de, de, de lo que estamos hablando y de lo que vamos a seguir conversando. Esbeña, tú no ayuda con eso, ¿cierto? Sí. Ahí está, ahí está. Registramos a trabajadores municipales de San Ramón que se pasean por la población lavandera en autos de lujo. Usulario, den cuenta, le llamo. Mostraremos peligrosos narcotraficantes que pese a estar condenados por la justicia, reciben sueldos mensuales desde la municipalidad mientras continúan traficando droga. Esto como México. Descubrimos al círculo más cercano del propio alcalde con contratos duplicados y cargos falsos en una comuna donde los recursos escasean. Eh, él es mi padrino. No es ilegal, ¿ya? pero siento que puede ser mal visto, por supuesto. En el siguiente reportaje conoceremos graves denuncias de irregularidades en San Ramón, las que incluyen nepotismo y nexos con mafias. ¿Está filtrado el narcotráfico en su municipio? No, va, va con ninguna aceptación. Sí. No, en no se un No, en Chiquimara no se Nosotros le vamos, vamos a poner... A... No, en Chiquimara no se Estas son las luces del que podría convertirse en el primer narcomunicipio de Chile. Bueno, ahí un pequeño resumen. Eh, de lo que fue este reportaje eh, para contextualizar un poco Patricio ya lo mencionaba San Ramón es una pequeña comuna que está en la capital de Chile eh, no tiene más de eh, 90.000 habitantes eh, es una comuna muy emblemática a pesar de que es pequeñita pero muy emblemática para la, para la historia de nosotros porque desde ese sector se empezó a, a combatir eh, la dictadura de Pinochet tiene una población muy emblemática que se llama La Bandera que en su momento fue muy potente en, en esa lucha, pero lamentablemente en, en su evolución eh, se ha transformado en, en uno de los lugares más peligrosos de, de Santiago y, y, y captado totalmente por el narcotráfico. Eh, eh, en ese sentido, eh, que nosotros empezamos esta investigación, nos llegó una información que estaba en un importante narcotraficante contratado nos llegó mucho más, como, como bien contaba Mónica o Nathan. Eh, los, los datos, igual, llegan muy, eh, muy pequeños, entonces hay que empezar a, a, a meterse en, en estas eh, como entrañas. Y, y así fue como eh, logramos eh, detectar esta información. Y a partir de eso, ya, digamos, ya ya hemos perdido un poco la cuenta, pero hicimos casi 15 reportajes. Eh, el último fue hace poquito, donde eh, la evolución de esto abrió una investigación en la justicia, que finalmente se concretó este año, después de cuatro años, y el alcalde que ustedes veían ahí, eh, donde Patricio lo, le, le hacía unas preguntas, en estos momentos está en prisión. Eh, se le formalizó por tres delitos muy graves, corrupción, eh, lavado de dinero y... Sí. Y cohecho, eh, y el, bueno, no me acuerdo, enriquecimiento ilícito. Y eh, en estos momentos él espera eh, que se concrete su juicio, pero mientras ocurre eso, él está en prisión. Es algo muy inédito eh, en Chile eh, que un alcalde eh, esté cumpliendo una prisión preventiva. Por lo general, aquí nosotros estamos acostumbrados más a temas más de corrupción eh, normal, malversación de fondos o el mismo cohecho, pero ya esta vinculación. Eh, al, al, al narcotráfico es algo eh, muy inédito y muy grave eh, incluso eh, para los que siguieron el caso se pueden recordar que cuando la, la magistrado eh, resolvió si dejaba en prisión o lo dejaba libre a la espera, y ella dijo que era un caso eh, que afectaba al Estado de Derecho y a la democracia y en ese sentido por eso ella eh, tomó la decisión de que el alcalde tenía que irse a prisión preventiva eh, fue algo muy potente que, que, que nos sorprendió a todos, eh, que, que, que de parte de la justicia eh, quisieran dar esa señal. Bueno, pero para entrar en, en, en detalle, eh, volvemos al 2017. Eh, es, es un caso muy, muy especial porque cuando ya detectamos quién era este narcotraficante, eh, fue como muy, muy sorprendente ver que su nombre aparecía en las contrataciones eh, públicas del municipio. No sé cómo será en, en, en, en sus países, pero aquí, bueno, gracias a la labor también eh, de Chile Transparente y de Alberto, ya los municipios están obligados a entregar información de quiénes, a, a qué personas contratan. En ese contexto, tuvimos acceso a eso y pudimos detectar de que Jorge Antonio Pinto Carvajal estaba contratado eh, en, en, en la rama como de área abierta. Ahí fue como, wow, eh, bueno, igual su nombre Jorge Antonio Pinto Carvajal es un nombre bastante común en Chile entonces igual tuvimos que hacer un, un chequeo un poquito mayor para comprobar de que el narcotraficante eh, era la misma persona y, y es así como logramos eh, comprobarlo y aquí viene un, una, una situación también eh, bien particular eh, yo hace poco había asistido a un... Eh, como seminario un entrenamiento de la fundación de García Márquez con Columbia era el primer curso de ahí eh, nos hicieron eh, varios como entrenamientos y cómo se estaba abordando el tema de corrupción a, a nivel de Latinoamérica y ahí fue eh, donde eh, nos hicieron un curso sobre redes sociales cómo investigar crimen organizado en base a redes sociales y a partir de todos esos eh, aprendizajes que que, que, que obtuve pudimos investigar a toda esta red a, a partir de los vínculos que tenían en, en, en redes sociales, en su Facebook. Ahora, Facebook es un poquito más, eh, se tiene más resguardos, pero en su momento uno tenía la capacidad de poder detectar toda esta red, y, y es así en función de eso que logramos eh, vincular al alcalde con, eh, con esta banda de narcotraficantes más otras personas, y así fue como fuimos creando esta red donde eh, ellos escribían, eh, aparecían en fotos, eh, te, se notaba que hay una relación eh, muy cercana. Eh, y eso fue muy importante para, para comprobar eh, eh, los vínculos, porque finalmente eh, eh, ustedes sabrán que en temas de corrupción eh, es muy eh, difícil comprobar estas esta situaciones, salvo que uno obtenga eh, un correo electrónico o, o tenga acceso a alguna escucha telefónica. Aquí eh, logramos... Eh, eh, certificar que la, la relación era era era muy cercana y, y en ese contexto fue que eh, detectamos que el cuñado del alcalde el hermano de la señora eh, que también tenía un puesto importante en el municipio era el vínculo directo con este narcotraficante y, y buscando hacia atrás las conversaciones eh, solamente para un contexto este narcotraficante fue detenido el 2012 eh, con 120 kilos de marihuana y algo de cocaína en una investigación que se, que se seguía en Antofagasta, que es una ciudad del norte de Chile. A partir de eso, él fue condenado y él hizo prisión o su condena la cumplió en, en Antofagasta. Después de cierto tiempo, uno en Chile tiene la opción de optar a la libertad condicional y es en ese contexto que el 2017 se cumplía esa fecha. Entonces, momento antes de él regresar a Santiago, el cuñado del alcalde le escribía eh, estos mensajes por redes sociales donde le decía, ¿Cómo estás, amigo? Eh, una cancha te está esperando aquí en San Ramón. Y ahí hablábamos con la Eli, que es la Eli de la Ciudad de la este Entonces se nota que hay un vínculo bien directo. Y es así como eso mismo que él le prometió, se, se, eh, se cumplió al, al regresar los primeros meses del 2017, donde él aparecía contratado vinculado a esta área verde, a, esta, a este mejoramiento urbano. Como un dato para todos los que eh, están interesados en investigar este tipo de temas, eh, la, las primeras como luces de esto, te lo arroja el mismo eh, análisis de, esa, de esas contrataciones, donde eh, por lo general hay muchas eh, personas que eh, en estos municipios se contratan para mejoramiento de áreas verdes porque es una forma de darle empleo a la comunidad. Y por lo general los sueldos están en el mismo rango. No más de mil eh, pesos, que deben ser unos 700 dólares por ahí. Eh, pero este narcotraficante eh, se le pagaba eh, casi un 25% más. Entonces, obviamente, ahí uno ya decía, aquí hay algo extraño. O sea, eh, es un narcotraficante, aparece contratado y es el que más percibe eh, sueldo sobre esa característica de trabajo. Entonces, eh, a partir de esa base... Eh, esa, esa parte como más investigativa, más de documento, eh, la pudimos resolver. Y eh, como esto es televisión, eh, no solamente nos manejamos con los datos, eh, por ejemplo, eh, para dar un, un ejemplo más cercano que es el tema de los Pandora Papers, eh, que es un gran trabajo el que hemos visto en, en comunidad, pero para televisión, eso voy a ser un poco más eh, complejo porque al resolver todo, eh, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de CIPER, que es nuestro medio que, que, que está representando al, a la comunidad. Eh, es un trabajo extraordinario respecto a análisis de documentos, pero para nosotros haberlo llevado a televisión, hubiéramos demorado más tiempo. Porque eso tenemos que ponerlo en pantalla para que la gente entienda. Es eh, así como, eh, eh, a partir de haber de definido de que, de que había narcotraficantes operando en, en la municipalidad, decidimos entrar a terreno y ir a, a comprobar Y ahí Patricio puede contar un poco más el, ese trabajo. Claro, en, en, nuestra, en nuestra silla o nuestra mesa hay distintas patas, bueno, el periodismo de investigación tiene esas distintas patas y una teníamos totalmente resuelta, martillada, con clavos firmes que guardaban relación con los documentos, con que efectivamente había un narcotraficante contratado por el alcalde, pero teníamos que ahora poner la imagen para la televisión, teníamos que buscar esa otra pata de la mesa, y así decidimos con el equipo ver la posibilidad de, de infiltrarnos en, en, esta, en la población, en la bandera en particular. Y, y bueno, hay que tomar ciertos resguardo, hay que, hay que hacerlo. De, la, la infiltración tiene que funcionar de, de, de cierta manera, siendo periodistas, primero caracterizándose, usando obviamente dispositivos ocultos de grabación en ciertos horarios, por, por lo general más en la mañana, porque la tarde es mucho más peligrosa y por espacios cortos de tiempo. Eh, fue así donde, donde llegamos a, a esa población y pudimos ver que en horario laboral, esas imágenes que aparecen como en un camaro de alguien con una chaqueta, como un, con chiporro, con lentes oscuros manejando, bueno, es el chino pinto. Y lo vimos en el horario donde tenía que estar por contrato regando una planta en la plaza pública del municipio, lo vimos dándose vueltas con un auto deportivo de lujo junto a otra persona por la población de la bandera. Entonces... Cuando alguien tiene nariz de león, cola de león y ojos de león, lo más probable es que sea león. Eh, llegamos hacia la casa de, de, de Jorge Pinto y al lado tenía una botillería. Lo primero que se te ocurre es que cuando se investigación. investigación, a usted, me la al ver todo el espacio lo mismo, andas con el escepticismo tardado acá en la frente. Por supuesto entramos a la botillería, compramos una bebida, yo le pido la boleta y en la boleta venía un nombre de una persona es Miguel Ángel Sánchez Yáñez. Miguel Ángel Sánchez Yáñez también estaba contratado en el municipio de San Ramón, era yerno de narcotraficante, ganaba más de lo que tenía que ganar por ese trabajo y terminó siendo también arrestado por tráfico de drogas tres meses después eh, por la policía de investigaciones. Entonces, ahí nos pudo hacer ese cuadro completo al ponerle imágenes eh, a esa misma historia, porque... Uno no puede dejar de descuidar, independientemente de que los documentos así te lo permitan, el terreno en la calle, esperar, plantear, buscar esos ambientes, no, de esa comprobación empírica de lo que está escrito, eh, sucede también eh, en vivo. Así que no sé si ustedes tienen preguntas o algo al respecto. Nosotros felices y contentos de, de poder comentarlo, porque esta investigación, claro, nosotros con, con Jaime nos tomó más de cuatro años y recién hoy estamos viendo que están hablando algunas luces eh, de resultados en, en pos de la justicia, en pos de lograr hacer un poco de este lugar algo más, algo más justo, que finalmente no es nuestra pega como previsto. Muchas gracias, Pato, muchas gracias, Jaime. Eh, bueno, acá vemos la materialización de, de lo anterior, esta, esta colaboración y cómo esta colaboración además se puede dar en distintos, en distintos formatos. Y efectivamente tenemos algunas, algunas preguntas, me gustaría eh, partir con Nathan, porque Nathan ha estado más, más involucrado eh, desde OCCRP con eh, los hechos recientes de, de Pandora Papers y ¿cuál es tu perspectiva de cómo, eh, ya sea positivo o negativamente, casos o, o, o investigaciones como Pandora Papers pueden cambiar el trabajo del periodismo de investigación? Pues, digamos que para mí, mi prim, o sea, yo, yo venía trabajando en un medio muy tradicional como era revista Semana y mi primera experiencia un poco así fue Panama Papers ya por fuera, y a mí me cambió mucho la perspectiva frente a lo que pues era el periodismo tradicional de poco colaborar, incluso ver a los colegas dentro de la misma redacción como competencia, eso también pasa, eh, y, y de pronto teníamos esta investigación muy grande donde la obligación era colaborar, entonces para mí en, en mi, en mi tras llegar, digamos, profesional y personal, pues a mí realmente me cambió mucho la perspectiva y, y, y digamos que creo que muchos han pasado un poco por eso cuando han tenido la oportunidad de colaborar y ver qué tan grande puede ser el, el, el impacto y, y, y, y cómo se enriquece todo el mundo en esta colaboración. Entonces, pues, en particular con los Pandora Papers, eh, yo, yo diría que, pues, puede pasar algo similar que, que gente que pronto no estaba tan acostumbrada a colaborar, puede querer colaborar eh, más y, y trabajar más, más en conjunto. Negativo, no sé, pues digamos que, o sea, claramente lo que vemos cuando analizamos, porque Pandora Papers viene siendo, eh, digamos, un último capítulo entre una seguidilla eh, pues recordarán, tuvimos pues Panama Papers, pero antes hubo Swiss Leaks, que era HSBC después eh, hubo eh, Paradise Papers, se han hecho eh, Leaks de Luxemburgo, o sea, digamos que, mm, y, y, y lo que uno ve es que los capitales finalmente pueden migrar porque uno empieza a poder reconstruir un poco líneas de tiempo. Uno dice, uy, porque de pronto todo el mundo cerró su empresa en Panamá y la abrió no sé dónde? Pues digamos que, que, que, que la consecuencia negativa, entre comillas, es que claro, o sea, del otro lado hay gente que también, pues, eh, va a empezar a mover sus capitales y a esconderlos en otro lado, o sea, a esconderlos más. Y pues, pero digamos que, que, que pues... Así es, y, y pues la visión optimista es pensar que de pronto sí puede haber un impacto más a nivel de las leyes y, y de la transparencia y, y pues de las iniciativas que, que se impulsan, por ejemplo, por parte de Transparencia Internacional para que eh, ya no haya pues esa opacidad, pero igual gente que quiere esconder dinero, pues lastimosamente creo que siempre va a haber. Entonces, digamos que eso es como el la carrera que siempre hay. Muchas gracias, Nathan. Y claro, ese es el gran desafío. Uno de los temores que nosotros vemos es que los capitales se van a mover de estas jurisdicciones de paraísos fiscales occidentales, digamos, relativamente controladas o ligadas a poderes de democracias más liberales, a mundos donde efectivamente no tenemos acceso. Eh, hoy día hablaba con mi colega de, de, de Jordania, y bueno, el rey de Jordania yo creo que va a cambiar sus inversiones, claramente, después de lo que ha salido en Pandora. Eh, así que es un, es un debate, es un debate muy, muy interesante. De hecho, la próxima semana vamos a tener una, eh, y ahí lo vamos a estar difundiendo por redes sociales, vamos a estar participando en un, en un seminario acerca de capitales tóxicos, ¿eh? o sea, de, aquellas, de aquellos capitales que son tóxicos y cómo pueden infectar las economías. Eh, me gustaría ver, hacer más preguntas, que ya nos han llegado bastantes. Lucía, eh, ¿cómo lo ves uh, tú, tú desde, desde siendo de comunicaciones, pero desde la sociedad civil, eh, ¿cómo, cómo también saber con, con qué confiar? ¿A los medios de comunicación son diversos, algunos tienen agendas, eh, con quién sí, con quién no. Cuéntanos un poco tu experiencia, de cómo lo hacen para poder eh, saber que estamos trabajando con el aliado correcto. Bueno, Alberto, la verdad es todo un tema de eh, persona a persona, es un tema de confianza. ¿sí? Nosotros cuando trabajamos eh, con medios de comunicación, trabajamos con personas y de hecho nuestro enfoque de la red está para trabajar con periodistas y no con los medios de comunicación, porque sabemos las dinámicas, sabemos lo que ha sucedido con, eh, con, con medios de comunicación que eran tan conocidos en sus temas de investigación como Semana y cómo está, después de un cambio de, de, de, pues de propietario, cómo cambió esa línea de investigación. Sabemos cómo se afecta, ¿sí? sabemos eh, los problemas que tienen eh, los periodistas de medios tradicionales frente a temas de independencia. Entonces, eh, creo que es un tema de confianza literal, eh, de trabajar por años eh, con los eh, periodistas, con las periodistas, y es en esa línea que en realidad acercamos hace poco desde nuestro centro ALAC. Eh, se evidenció un caso muy bueno sobre un tema donde eh, unas empresas que estuvieron en Colombia eh, en la explotación de, de petróleo eh, no, y se llegó eh, hay pruebas técnicas que así lo indican, no eh, indicaron el número correcto de barriles, por lo tanto las regalías o este impuesto a regalías no fue consecuente y se dejó de pagar a Colombia muchos eh, eh, millones de pesos. ¿sí? Es un ciudadano, conocedor, técnico, eh, que hace esta denuncia por años. ¿sí? Y es allí donde decimos nosotros, eh, muy en la línea de, de lo que hace ya Chile Transparencia de manera directa, donde decimos, hablamos con un periodista de un medio tradicional de una unidad investigativa, donde decimos eh, vamos a contar esta, esta información y es en línea de esa misma confianza que luego sale el caso, busca otras fuentes, busca las fuentes directas, las fuentes oficiales y saca esta noticia. Entonces es en realidad, vuelvo a mencionar por 20 aves la palabra confianza, porque de eso se trata. Así es como, como, como trabajamos. P perdón, y está es la confianza también que nos tienen, ¿no? porque cuando están haciendo sus investigaciones en los cuales no tenemos ningún tipo de proyecto, ni de pacto, ni de nada firmado, también nos buscan y nos entregan una información eh, en la cual nos confían eh, para que les ayudemos a hacer parte de esa investigación, un chequeo de datos. Entonces, eso es algo mutuo y es algo que se construye con el tiempo. Sí, y, y efectivamente, no, no existe nada más frustrante, y acá aprovechando que está Tania Tavilo, que es nuestra directora del ALAC, cuando nos ha llegado una denuncia, la hemos trabajado con un medio de comunicación y de repente por un llamado, por otra, otro motivo, por el pago de una publicidad, ¿ah? de hecho, eh, después la noticia nunca sale. ¿ah? Eh, hay, un, hay un caso que también ahí vimos con, con, con Jaime con Pato, terminamos viéndolo, pero fueron tres años de, de complejidades políticas, digamos, hasta que salió a la luz. Eh, y ahora me gustaría ir con ustedes, muchachos, eh, y, y esta pregunta viene de Comayagua de Honduras. ¿eh? Comayagua es precioso. Yo he tenido la suerte de estar en Comayagua. El, el, recomiendo a cualquiera que vaya a Comayagua que se suba al, al campanero de la iglesia que después vaya al, al lago de Yohua, si no me equivoco, a comer eh, pescado, que es muy bueno. Eh, y es de Paula Alexandra Flores. Y Paula nos hace dos preguntas. Y la, la, la primera, y la voy a juntar con la segunda, tiene que ver con... Bueno, ¿cómo lo han hecho ustedes para para blindarse. ¿no? Eh, cuéntenos también que sea un poco de las anécdotas, qué es lo que ha pasado, cuáles son las presiones, eh, las amenazas, etcétera, que uno vive en este trabajo. Eh, y después, eh, ¿cómo un caso como San Ramón eh, puede ayudar a fortalecer el periodismo de investigación ¿no? en, en nuestro país? Eh, bueno, nos, nosotros nos blindamos básicamente... Eh, con la misma información, o sea, lo que hemos ido aprendiendo es que el, el, el chequeo es muy importante, una o hasta cinco veces de tener varias fuentes eh, importantes antes de, de reventar un tema, eh, porque finalmente eso es lo, lo único que nos va dando un camino de, de tranquilidad. Eh, nosotros todavía en Chile eh, estamos con otros países como Colombia o más Centroamérica como México, donde a los periodistas eh, se les agrede o se les violenta. Eh, por suerte todavía esa línea eh, no, no se ha corrido, pero sí, eh, sí sufrimos como de la, de la persecución más política, podríamos decir entre comillas, eh, por eh, temas más judiciales. Por ejemplo, cada vez que eh, eh, hemos publicado, sobre todo en San Ramón, por lo menos nos lo llevamos unas cuatro a cinco querellas, que por suerte las ganamos todas. Eh, ¿Sí? pero bueno, una de ellas nos, nos llevó a estar un poco retenido un día, no lo hemos contado mucho, pero, pero estuvimos retenidos un día eh, eh, como en el juzgado, eh, porque eh, a, al juez no le pareció que no estuviéramos en la audiencia y nos tiró una orden de detención, que independiente que es muy casual, igual es eh, un grave atentado contra la, la función periodística, eh, tener a dos periodistas eh, por haber revelado un tema de, de alto interés público que sobre todo le pegaba mucho a, a, a un sector político eh, estar retenido, estuvimos ahí cinco horas en un espacio muy, muy chico calabozo. era como una especie de calabozo, incluso tuvimos que pasar después para terminar esa audiencia por donde pasan todos los delincuentes eh, delante del juez eh, que después obviamente terminó como una anécdota pero, eh, pero igual llama eh, mucha atención que, que eso ocurra eh, respecto a la segunda pregunta, eh, yo creo que el periodismo en Chile, yo no voy a decir si que, que esté viviendo una crisis, pero eh, sí está viviendo un déficit de periodismo de investigación, cada vez se hace menos eh, este tipo de, como de, de investigaciones. Yo creo que eh, no somos más de 10 periodistas los que nos dedicamos a esto, o un poquito más, eh, el periodismo más, más duro incluye a los amigos de Siper que eh, también colaboraron en, en esta investigación con, con algunos reportajes de ellos, eh, pero eh, eh, yo creo que a pesar de eso, cuando eh, se publica el reportaje eh, eh, es muy potente, se, se genera ahí una, una, como un, un cambio como de, mira, nosotros, eh, como ustedes sabrán, venimos de, de un estallido social donde los medios de comunicación también fueron eh, muy, muy golpeados eh, por, por casi como acusándonos de que éramos parte del, del poder y que no, no decíamos la verdad. A medida que se van emitiendo estos reportajes, esa, esa mirada cambia un poco de la, de la ciudadanía y agradece un poco que, que, que estos temas eh, salgan a la luz, sobre todo en materias más vinculadas a Fuerzas Armadas, Ejército, donde siempre el, los círculos son más, más cerrados. Para complementar lo que dice Jaime. Eh... Bueno, como periodista de investigación yo creo que todos tomamos recuerdo eh, un poco de, de cuán, cuánta amenaza hay, hay enfrente. Por ejemplo, yo en mis redes sociales por lo general las tengo bloqueadas o no tengo familia o personas muy cercanas en, en, en redes sociales para que no puedan hacer a alguien mal uso o relación ahí. Eh, y un poco funciona como dato o tips para, para, para los que están intentando empezar con esta de investigación o que ya, ya trabajan es un poco hacer como contrainteligencia, así como nosotros hacemos esas vigilancias desde un auto, desde alguna parte con virus polarizado, esperando que aparezca esa persona que necesitamos grabar, eh, pasa un poco a la vuelta, después de San Ramón, después que salió emitido al aire, yo por providencias eh, personales, eh, me daba una vuelta a la manzana antes de llegar a mi casa, una vuelta a la cuadra, y si no veía un auto raro, o una persona rara, a la segunda vuelta entraba, así durante al menos dos semanas. Como resguardo, nunca me pasó nada, nunca me pasó nada, pero como resguardo por si acaso. Entonces, eso es, como, es como un tip. Y lo otro es, eh, básicamente, eh, los periodistas de investigación tenemos como ese grado mayor de compromiso como con lo que estamos haciendo. Nos llevamos mucho de esa tarea para la casa, soñamos con los personajes malos, eh, estamos en la ducha pensando en cómo vamos a conseguir, de qué manera conseguir esa cuña o esa entrevista que nos falta o ese dato que, que necesitamos también. Eh, conseguir, de qué manera podemos obtener, entonces, básicamente tiene que ver con eso. Y hoy día, cuando Jaime hacía relación o hacía sea, referencia a esa como suerte de crisis, también tiene un poco que ver con eso, con que muchas, uno ve desencantadamente que hay nuevas generaciones que prefieren un like en redes sociales, o hacer TikTok, o ser populares, más que eh, un poco lo que hacemos todo aquí, el Nathan, la Mónica, Lucía, Alberto, bueno, toda la gente que tiene este planeta también, que es resguardar la institucionalidad y algo tan importante como el espacio donde todos vivimos hoy día, de hacerlo de manera sana y que no terminen ganando los malos. Y, y es por eso que yo creo que, lo, que, que los periodistas tienen esa, esa gran visión esa gran finalmente, de, de dejar de lado los egos o esa, o esa vida de, de luces que algunos jóvenes quieren conseguir y eh, arrebandarse un poco la, la camisa y, y, y ponerse a trabajar. Muchísimas gracias, Pato y Jaime. Eh... Solo agregar una cosa que creo que es súper importante este, para los que son periodistas de investigación eh, y para los que trabajamos en sociedad civil en estos casos, cuidar la salud mental. ¿no? Eh, aparte, de, aparte de todos los riesgos, bueno, los que hemos tenido protección policial, los que hemos tenido que a veces borrar eh, redes sociales y crear otras, o, o tener un Instagram solo de comida, como en mi caso, <ríe> eh, que también lo comparto ahí con, con Jaime, que también eh, tiene su Instagram de comida. Eh, cuidar mucho la salud mental, ah, efectivamente los periodistas de investigación o los que estamos metidos en estos casos nos llevamos a los personajes a la casa, soñamos con ellos, eh, eh, nos despertamos a veces muy contentos, a veces muy angustiados, eh, sí, yo creo que eso también es importante, no es, un mundo, no es un mundo sencillo, pero es un mundo muy lindo al final, porque como Pato, Pato lo dijo, y igual esa analogía puede ser incluso hasta media media como épica, pero la han puesto maravillosa, que los malos no ganen. Esa, esa es la pega de nosotros. No sé, Nathan, para, para terminar, y por, con esto también estamos contestando la, la, la pregunta de Abigail, eh, ¿qué resguardos eh, tú recomendarías tomar, eh, qué sistemas de seguridad conoces, etcétera, en este, en este trabajo de periodismo de investigación? Eh, pues realmente lo, lo, lo, lo, lo que, lo que contaban es... Eh... Lo que están haciendo en, en Chile, digamos, eh, primero nosotros a la hora de publicar, pues tenemos un chequeo de datos muy, muy fuerte eh, que nos da esa tranquilidad, que es un proceso muy cansón, por así decirlo, porque eh, se verifica cada elemento de un artículo y todo hay que tenerlo como respaldado, pero digamos que casi que eh, uno sale y está muy tranquilo, entonces digamos que, que eso es una gran ventaja. Eh, a nivel de seguridad nosotros lo que hacemos mucho es eh, evaluar eh, previamente, digamos, siempre tener unas evaluaciones previas sobre eh, cuáles son los riesgos y cómo eh, enfrentarlos o si el riesgo es demasiado grande, pues digamos que tenemos claro que no vamos a buscar eh, ponernos en riesgo, eh, digamos que no somos vaqueros que vamos a, a arriesgar vidas por eh, algo de periodismo, eso es como un límite que tenemos trazado muy fuerte, pero digamos que obviamente eh, siempre vamos a evaluar y tenemos unos protocolos de seguridad eh, que no son tan complejos, pero pues que van desde, por ejemplo, cuando un periodista va a algún lado, saber cuál es su agenda, saber en qué hotel se va a quedar, cuáles son sus teléfonos, eh, por ejemplo, tener un grupo, nosotros pues eh, a nivel de, de seguridad digital también pues tenemos bastante cuidado, usamos eh, Signal, eh, por ejemplo, para, para toda la comunicación eh, de celulares, aunque hoy en día con... con con eh, tecnologías como Pegasus, la verdad, ya, ya no sabemos pues, qué hacer para resguardarnos. Pero digamos que eh, tratamos de, por ejemplo, también eh, tener eh, horarios en los que el periodista que está en el terreno eh, nos escriba, hola, estoy bien, en la mañana, al mediodía y en la noche. Y tener un protocolo por si, eh, por ejemplo, lleva varias horas sin, sin, sin enviar pues, mensajes, qué hacemos. Y, y digamos que es más que todo en la planificación eh, y, y, y pues digamos que, que poder eh, enfrentar riesgos posibles eh, a la hora de ir a terreno, justamente, que es pues clave para poder, digamos, aterrizar las historias más allá de los documentos, aunque pues nosotros escribimos, entonces nos queda un poco más fácil. Eh, y sí, insistir mucho en el tema de seguridad digital, digamos. Eh, usamos eh, PGP que para los, los emails que son pero digamos que hay, hay unos que son proton mail por ejemplo que son unos emails gratis y uno pues eh, puede pedirle a la persona que busque un proton mail y, y ahí se puede intercambiar de manera relativamente segura eh, el tema de los signal por ejemplo eh, y pues eh, por ejemplo si hay documentos en, en, en un drive eh, tener como se le pueden poner unas eh, contraseñas o sea nunca vamos a estar 100% resguardados frente a esto pero siempre es como tomar algunas medidas eh, así sean pues básicas y siempre es un poco más complicado eh, pero digamos eh, siempre es complicarle un poco la vida al posible agresor o a la posible persona que está tratando de, de espiarnos 100% de seguridad, creo que siempre es muy difícil, pero digamos que siempre vamos a sopesar eh, cuáles son los riesgos. Bueno, eh, Nathan, eh, Lucía, eh, Pato y, y, y Jaime, y a todos los que han estado hoy día acompañándonos desde distintos lugares del continente, desde Honduras, desde El Salvador, desde Argentina, desde Brasil, eh, desde Chile, desde México, eh, agradecerles por la asistencia al día de hoy. Eh, muchas gracias también por la por la buena conversación por las preguntas y los seguimos invitando a los distintos eventos eh, y a trabajar con eh, Chile Transparente y con Transparencia Internacional para los que no sepan y que nos están acompañando de otros países en cada uno de sus pa países pueden encontrar un capítulo de transparencia internacional y si no lo tenemos eh, no escriben nomás a, a nuestra central en Berlín porque siempre tenemos algún contacto eh, estamos ansiosos de recibir también eh, sus historias sus denuncias para efectivamente poder ir doblando un poco la mano eh, a la corrupción y ir teniendo mejores países. así que muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde en cada uno de sus países que estén muy bien. Gracias.